¡Claro estamos para ti! Bueno, batazo de cañonazo, señores. ¡Fairball! ¡Arre gigante! Anclando en la segunda base, doble Coca-Cola. Bueno, y es el segundo doble de Torres. Aquí puede traer una más. Es importante porque para ganarle a las Águilas hay que hacerle más carreras. Aquí lo, lo sabe muy bien el dirigente... Félix Fermín debe estar pensando porque tiene un zurdo y tiene que traerlo si lo tiene listo. Aquí está. Te decía que posiblemente era el último bateador porque, aunque Torres batea también del lado izquierdo, Fermín le dio esa confianza a un hombre y no estuvo mal que había estado muy bien. Había retirado a 10 consecutivamente. Y con el doble de Russell Herrera definitivamente se le complica un poquito más en la situación. Se va a ir del partido Norge Luis Ruiz sin oportunidad de ganar el juego.